Muchísimas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes, la ah, verdad que son un gusto estar compartiendo con Familia Census, eh, pues la capacitación del día de hoy, en la que estaremos hablando sobre lo que son, eh, pues las sociedades mercantiles, ¿no? Entonces ese va a ser nuestro tema de hoy, entonces nada, déjenme poner la pantallita, ahí está. Bien, pues hoy vamos a estar hablando sobre lo que son las sociedades mercantiles. Vamos a hacer un recorrido por todo lo que son eh, en los diferentes tipos de sociedades. Eh, las eh, Algunos de los aspectos primordiales que, que se tienen sobre, este, pues, sobre cómo se conforman, cuáles son nuestras obligaciones. Hay veces que solamente conformamos... Eh, pues la sociedad, ya sea SA, eh, SDRL, pero solamente por recomendación, ¿no? No es por eh, un análisis que hagamos y que hayamos hecho eh, de manera previa para conocer, pues, ¿por qué elegir un tipo de sociedad? Digo, No sé si ustedes conozcan, por ejemplo, cuál es la diferencia entre la elección de una sociedad de responsabilidad limitada y una, y una SADCB, ¿no? A veces decimos, pues, como la más común eh, es la sociedad eh, anónima, pues es a la que nos enfocamos y es la que elegimos en muchas ocasiones. Es decir, realmente sabremos cuáles son esas condicionantes. Pareciera ser que este tema de las sociedades se le ha dejado o se le dejó durante mucho tiempo a la cuestión del notario. Es decir, yo nada más elegía la sociedad y el notario pues era el encargado de hacer el trámite, el registro y toda esta eh, situación. Sin embargo, bueno, pues hoy la pregunta sería si es verdad que era el notario el responsable o bien había otra forma de conformar y de estructurar una sociedad mercantil y entonces es donde se ha dado ahora el, el vuelco, la, la, la mirada para determinar qué es lo que sucede al interior de una sociedad mercantil. No solamente se trata eh, ya en estos tiempos de llegar con, con, con el notario, con el corredor y bueno, pues ya eh, vamos a hacer... Una sociedad, este va a ser nuestro objeto social, compra-venta de vestidos nada más y bueno, pues es lo que principalmente quiero que se vea, ¿no? Hoy con motivo de, de la reforma en materia de su contratación laboral, pues ¿cuántos no estuvieron ahí viendo, analizando el tema del objeto social, no? Cuando ese es un tema que pues realmente no tenía, desde mi perspectiva, no tenía ningún impacto con la cuestión de la reforma, ni tampoco era obligatorio tener que modificar necesariamente tu objeto social, porque tu objeto social fue creado bajo ciertas características y ciertas condiciones. Ahora, si tu objeto social fue diseñado con, sin una eh, análisis de cómo tenía que conformarse, bueno, pues a lo mejor era una oportunidad para darle una revisión más no necesariamente para tener que cambiar y modificar todo tu objeto social para restringirte precisamente, para restringir tu actividad o tu eh, de, eh, desarrollo operacional. No, el objeto social puede ser tan amplio como tú lo, de, lo, lo permitas. No hay necesidad de restringirlo. Ahora, quien lo tiene que restringir tal vez será quien se dedica a la, a la prestación de servicios especializados, ¿no? Y es donde viene eh, cómo voy a trabajar yo en mis negocios, cómo voy a estructurar mi modelo de trabajo, mi modelo de operación, y conforme a ello, bueno, pues voy a, voy a prestar este servicio, o voy a tal vez a, a realizar este objeto social. Entonces, hoy cobra mayor relevancia esta situación de las sociedades mercantiles, de cómo se estructuran, cuáles son sus objetos... Eh, vemos muchas eh, desatención, por llamarlo de alguna manera, hay mucha desatención en el, en la cuestión del, del tratamiento que se le debe dar a una sociedad mercantil, porque pareciera ser y, y eso nos hemos encontrado mucho pareciera ser que no hay ninguna consecuencia no hay ningún impacto si tú no celebras actas de asamblea, si tú no eh, establece un mecanismo como lo marca la Ley General de Sociedades Mercantiles en, en el tema de las acciones, en los libros sociales, pareciera ser que pues no hay sanciones, no hay nada, o sea, simple y sencillamente ahí está la norma y pues si quieres, se quiere cumplir, qué bueno, y si no se quiere cumplir también, ¿no? Y entonces, como que ante la apariencia de que no sucede nada y de que no va a haber ninguna cuestión... Eh, ...de infracción o de multas, en este caso, pues se le pierde el interés, ¿no? Digo, por ahí me, me he encontrado en sus comentarios eh, en ese sentido, ¿no? ¿Para qué cumplir con la Ley General de Sociedades Mercantiles si al final nadie va a ser sancionado? Pero lo que tal vez perdemos de vista es el cúmulo de ventajas que se tienen y que no hemos observado tal vez. Y, y a partir de ahí pudiéramos generar una especie de protección, de blindaje, de tranquilidad incluso para mi empresario... Y entonces es donde se vuelve importante eh, pues el estudio y el análisis de cómo se, eh, se, se puede trabajar una, eh, una sociedad mercantil. ¿no? Entonces a partir de ahí precisamente vamos a estar analizando varios aspectos, varias situaciones que se puedan llegar a presentar y bueno, pues en ese sentido... Eh, ustedes pod podrán preguntar eh, cualquier situación, cualquier comentario, con muchísimo gusto estaremos para servirles, ¿no? Y bueno, pues demos comienzo a este viaje que será el día de hoy respecto de las sociedades mercantiles. Bueno, pues ya nos compartieron nuestros amigos de Census el material para que ustedes lo puedan descargar. Y pues, muy buenos días a todos ustedes. Demos comienzo en este sentido a nuestro tema del día de hoy. Bien. La cuestión primero de distinguir el universo mercantil y el universo civil son dos cuestiones que, que se nos presentan: no tenemos sociedades de carácter mercantil que denominamos que, que se generan o se crean a partir de la ley general de sociedades mercantiles, y por el otro lado, tenemos el tipo de sociedades civiles, estas últimas emanan de los códigos civiles locales, no del Código Civil Federal. Hay una situación interesante porque la mayoría de las ocasiones cuando estamos trabajando en materia fiscal, sobre todo, cuando queremos interpretar una norma, cuando queremos saber de qué se trata, o queremos definir algún concepto o alguna palabra, eh, lo que hacemos en muchas ocasiones es acudir al Código Civil Federal, ¿no? para tener respuestas. Y entonces, muchas veces la fundamentación que pretendemos dar se basa precisamente en este ordenamiento. Sin embargo, eh, hubo un cambio, digo, esta es una visión que se ha traído desde hace muchos años, pero hubo un cambio reciente, si no me equivoco, 2009, 2000, 2010, más o menos, que fue reformada la cuestión del Código Civil Federal y y de la cuestión del surgimiento de leyes a nivel del Distrito Federal, con la creación precisamente como esta cuestión, digamos, separada de lo que es la Ciudad de México. no Entonces empezaron a haber una serie de cambios que, que, que le perdimos la pista, por llamarlo de alguna manera. Pero eh, jurídicamente había este Código Civil Federal aplicaba a la Ciudad de México porque ésta no tenía un ordenamiento propio, ¿no? Entonces se le llamaba Código Civil Federal y del Distrito Federal. Entonces, este, bueno, pues tenía aplicación. Cuando ya el Distrito Federal o la Ciudad de México comienza a tener su propio, sus propios ordenamientos, entonces hay una separación del Código Civil Federal y hay que tener en cuenta... Que es en su artículo 13, en su fracción cuarta, establece el primero, el artículo 13 del Código Civil Federal, establece cuál va a ser la normatividad aplicable dependiendo de ciertas situaciones o ciertos eh, parámetros que se den. En este sentido, la fracción cuarta establece que, la forma de los actos jurídicos eh, se llevarán a cabo como lo marque el derecho aplicable o el derecho que le corresponda al lugar en el que se celebre. ¿Qué es un acto jurídico? Bueno, pues un acto jurídico es la manifestación de la voluntad de las partes para crear derechos y obligaciones. Entonces, este acto jurídico conforme al artículo 13 del Código Civil Federal dependerá del lugar en el que se celebre el acto para establecer las formalidades con las cuales se debe de llevar a cabo. Entonces, si nosotros estamos celebrando un acto en el estado de Hidalgo, tendremos que atender a las formalidades que allá se señala. Si estamos celebrando el acto en Durango, entonces tendremos que atender a las disposiciones jurídicas que se encuentran en Durango. Y de esa manera, el Código Civil Federal le da entrada, por llamarlo así, o deja la puerta abierta para poder conocer eh, o para tener efecto las, eh, los códigos civiles locales o de las entidades federativas. Entonces, en ese contexto, por ello, las sociedades civiles no surgen del Código Civil Federal, porque al final una sociedad civil se conforma de un acuerdo de voluntades. Este acuerdo de voluntades se plasma a través de la unión y del compromiso de varias eh, personas y en ese, en ese tenor, bueno, pues eh, tendrá que atenderse al lugar en el cual se está conformando la sociedad civil, entonces por eso decimos en el caso de las sociedades civiles no hay un parámetro general como si lo hay por, por, para el caso de las sociedades mercantiles las sociedades mercantiles se constituyen en Yucatán, en Durango, en Chiapas, en Sinaloa en San Luis Potosí, en la Ciudad de México, en Hidalgo no importa, van a ser exactamente las mismas directrices en cambio, en las sociedades civiles no sigue el, la misma temática. Por eso es importante distinguir este primer grupo, esta primera parte, tener nociones de que si yo voy a constituir una sociedad civil, pues no puedo acudir al Código Civil Federal para conocer los requisitos. Más bien tendríamos que acudir al lugar en el cual vamos a constituir o vamos a celebrar esta eh, conformación de una sociedad civil y ese, eh, conforme esté condicionado, conforme estén las formalidades, en ese estado, en esa entidad federativa, es como tendremos que ser aplicable o como tendrá que ser aplicable. Lo mismo que sucede con una infinidad de contratos, ¿no? Eh, cuando la ley fiscal establece el concepto de copropiedad, bueno, pues yo no puedo atender al Código Civil Federal, porque la copropiedad también puede ser un acto jurídico en consecuencia pues al realizarse o dependiendo del lugar en el que se efectúe la copropiedad bueno pues tendré que atender a, eh, a las condiciones o a las formalidades en las cuales eh, se lleva a cabo en la entidad en la cual se lleva a cabo entonces eso nos ayuda mucho en el ámbito de la interpretaciones de las normas eh, fundamentándonos en este artículo 13 mmm, fracción cuarta del Código Civil Federal para saber cuál va a ser la temática aplicable cuando se trate de contratos o cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, en, en, en esa en, en esa vertiente para nosotros es importante distinguir primero desde la Constitución cuando hablamos de sociedades civiles y cuando hablamos de sociedades mercantiles. Las sociedades civiles vamos a atender al lugar en el cual se celebre el acto y ahí será importante conocer pues tu acta constitutiva, que es lo que señala, y no tratar de aplicar supletoriamente a la falta de disposición de los estatutos en una sociedad civil, aplicar el Código Civil Federal. No, tendremos que ver en dónde se constituyó para acudir qué señalan las directrices o qué señalan las formalidades respecto a esa sociedad civil. En cambio, una sociedad mercantil, pues existe una ley que es aplicable a nivel general. En consecuencia, pues, son, es una estructura que va a ser eh, cuyas formalidades o cuya forma o estándar o modelo, pues, va a ser a nivel nacional, ¿no? Lo vamos a encontrar en cualquier parte de la República. Entonces, ese es un punto que nosotros no debemos de perder de vista en este tema de distinguir entre, primero, entre sociedades civiles y sociedades mercantiles. Por el otro lado, tenemos dentro de lo que son las sociedades civiles, pues las propias SC y las asociaciones civiles. Y dentro de lo que es sociedades mercantiles vamos a conocer a siete diferentes, o vamos a tener nociones de siete diferentes eh, clases de sociedades. Entonces, esa es una de las diferencias que hay entre las sociedades civiles y las mercantiles, pues eh, eh, a la vez los subgrupos que se pueden tener, ¿no? ya sean SC o ya sean AC. Ahora, este tipo de sociedades también va a ser importante distinguirlas a partir de su finalidad. Es decir, ¿qué es lo que persiguen? ¿Qué es lo que buscan? Entonces, primero habrá que atender a la sociedad civil, qué es lo que persigue, qué es lo que persigue la asociación civil y qué es lo que persiguen en conjunto las sociedades mercantiles para, con base en esto, pues tener estas nociones y ir ampliando nuestro panorama sobre eh, el tema, ¿no? Entonces, en este caso tenemos cuál es la finalidad de una asociación civil. ¿Para qué nos creamos? ¿Para qué constituimos una asociación civil. Bueno, señala, por ejemplo, como dijimos, vamos a atender al lugar en el cual se va a constituir. Bueno, pues veamos el artículo 2553 del Estado de Oaxaca, ¿no? Oye, esto, es, esto corresponde al Estado de Oaxaca y yo soy San Luis Potosí. Bueno, pues habrá que atender a tu código en San Luis Potosí para saber con, cuál es la definición que se tiene. Pero esta definición o esta conceptualización de la asociación civil es muy parecida en, en, en cada uno de los códigos civiles, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es una asociación civil? Bueno, pues cuando varios individuos convienen en reunirse de manera que no sea transitoria para realizar un fin común, que no esté prohibido por la ley y que no tenga un carácter preponderantemente económico. Ahí está el tema. ¿Qué significa que no tenga un carácter preponderantemente económico. Porque si lo observamos con la, la definición que se tiene de la sociedad civil, que es el 2571, dice señala, del Código de Estado de Oaxaca, señala que el contrato de sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la realización de un fin común de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial. Es decir, cuando nosotros observamos una asociación civil, de inmediato en nuestra mente se observa que no constituye un carácter económico. En cambio, cuando vemos una sociedad civil, sabemos que persigue un fin económico, pero que no hay especulación comercial. Ese es el tema entre estos tres grandes finalidades que vamos a estar analizando en esta primera parte.